hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la parte número 8 de cinemática en esta clase veremos movimiento de cuerpos en su vida concepto y análisis del mismo fórmulas de movimiento de cuerpos en su vida y por último ejemplos de aplicación no siendo más comencemos definamos ¿Qué es el movimiento de cuerpos en subida? Es el movimiento en el cual la aceleración de un cuerpo es uniforme, siendo independiente de la masa. debemos tener en cuenta que lo de subida la velocidad va disminuyendo y de bajada va aumentando. En el punto más alto la velocidad se hace cero y alcanza su altura máxima. Y también hay que tener en cuenta que lo que ocurre de subida ocurre de bajada. Veamos. Tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo que sube y luego baja se considera un movimiento de cuerpo de subida la velocidad aquí él arranca con gran velocidad y empieza a ir disminuyendo hasta que la velocidad se hace cero y luego se devuelve y empieza a aumentar la velocidad se ve afectado por la gravedad y la altura que alcanza hasta el extremo se le llama altura máxima Analicémoslo un poco más profundo tenemos lo siguiente podemos determinar una altura determinada en un tiempo que pasa o su altura máxima entonces digamos que tenemos una pelotica y ella parte con una velocidad inicial que es diferente de cero para que se pueda mover esta velocidad se le conoce como una velocidad máxima se empieza a aumentar y se empieza a ir subiendo hasta que llega al extremo cuando ocurre esto la velocidad va disminuyendo y la aceleración es negativa, pero no olvidemos que tiene que ver con la gravedad, o sea que sería negativa. Ahora, ¿qué pasa de bajada? Pero antes de mirar de bajada, miremos que aquí la velocidad final es igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí descalza su altura máxima. Y aquí al devolverse, la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, que es igual en este caso a la gravedad. No olvidemos que la gravedad equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos ahora las ecuaciones. Esta es la altura a un tiempo determinado. Y esta se le conoce como la altura máxima. Tenemos TS, TB. Vamos a definir cada uno de ellos. Y es altura, G es gravedad. TS se conoce como tiempo de subida, tiempo de bajada para TV y altura máxima sería y Entonces quiere decir que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Bueno, vamos a ver entonces otras ecuaciones, pero definamos el tiempo y la velocidad inicial, ya o sea que estas son tres ecuaciones en principio para movimiento de cuerpos en subida. También tenemos lo siguiente. Para el tiempo de subida se utiliza la fórmula velocidad inicial sobre la gravedad. Y tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo de subida. T es tiempo de subida y TB es tiempo de vuelo. Estas fórmulas las vamos a utilizar para definir el movimiento de cuerpos en subida. Ahora veamos ejemplos de aplicación. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Cuál es la altura máxima a la que llega? ¿Cuánto demora en subir? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una piedra que se va a lanzar verticalmente con una velocidad de 15 metros. Me piden la altura máxima y el tiempo que se demora en subir, o sea, el tiempo de subida. Entonces... Vamos a encontrar primero la altura máxima. Y más va a ser la velocidad inicial por dos veces la gravedad. Entonces, la velocidad inicial sabemos que es 15 metros sobre segundos y la gravedad es 9,8, es un valor constante. Hacemos el cálculo, 15 al cuadrado nos da 225 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ya que se eleva al cuadrado. Y el otro quedaría 2 por 9,8 es 19,6. Al efectuar la regla de la oreja... Estos segundos se me cancelan y este cuadrado me cancela este metro, quedando 11,479 metros. Esta sería la altura máxima que debe alcanzar la piedra. Veamos ahora el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Tenemos la velocidad inicial que es 15 metros sobre segundo y lo dividimos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da 1,53 segundos. Este es el tiempo de subida. Continuemos ahora con el ejemplo 2. Dos. dos niños juegan en un sube y baja. Uno de ellos se para en un extremo, mientras el segundo sale en el otro extremo, impulsando al primero en línea recta en el aire. Si el vuelo dura 4 segundos, hasta aterrizar de nuevo en el sube y baja, calcule la altura alcanzada por el niño y la velocidad con la que sale impulsado. Entonces veamos, tenemos el sube y baja. Este niño que está acá, va a impulsar a este otro. Cuando él llegue y le imprima, él va a salir volando. Van. Y va a volver a bajar. Y va a imprimir un tiempo de vuelo que es de 4 segundos. Esa altura que él alcance, en realidad es mucho más elevado, porque lo va a elevar más. Esa va a ser la altura máxima. Entonces, nos piden encontrar la altura máxima y la velocidad inicial. Para ello, primeramente debemos encontrar el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida. Entonces, vamos a despejar. Este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, que haría 4 dividido 2, eso nos daría 2 segundos, quiere decir que el tiempo de subida es 2 segundos, con el tiempo de subida primeramente vamos a encontrar la velocidad inicial, que sería la pregunta B, para luego encontrar la altura máxima, entonces tenemos lo siguiente, tiempo de subida es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad, entonces reemplazamos, pero antes de ello despejemos esta gravedad que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Ahora, reemplacemos. Nos quedaría 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4. Efectuamos la multiplicación y esto nos daría 39,2 metros sobre segundos. Esta sería la velocidad inicial con la cual fue impulsado el niño. Ahora, con esta velocidad inicial vamos a calcular la altura máxima. Que sería lo siguiente, la velocidad inicial la tenemos y la altura máxima depende de la velocidad inicial y de la gravedad. Entonces vamos a reemplazar la velocidad inicial que encontramos. Sería 39,2 metros sobre segundos elevado al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora elevamos esto al cuadrado, esto nos da 1536,64 metros cuadrados sobre segundos cuadrados y 2 por 9,8 nos da 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Efectuamos la división, no olvidemos que esto nos va a quedar en metros, y esto nos daría 78,4 metros. Esta sería la altura máxima con la cual alcanza el niño, y después, después para bajar. Entonces, con esto concluimos este siguiente ejemplo.